Bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco, estoy muy contento. Ya van nueve años de programación con mucho más de mil programas y todo gracias a ustedes que están ahí, siguiéndonos, bancándonos. Muchas gracias por su aceptación. El programa sirve para mostrar también nuestro trabajo. Así que, bueno, mucha gente se ha sumado a nuestros talleres gracias a estos programas. Hoy les voy a mostrar algo pero muy, pero muy interesante. Un hallazgo realmente que, no sé, el Espíritu Santo quiso que yo me diera cuenta de algo que les va a venir muy, pero muy bien, tanto a coordinadores de taller como también a ustedes, escritores en formación. E incluso a los escritores ya formados les puede venir muy, pero muy bien este programa. ¿De qué se trata? Miren, es, es muy sencillo. Nosotros estamos trabajando un cuento de Cristian Fonoyá, un cuento excelente, con una imaginación descabellada, bien, pero bien, bien acorde con la situación él tiene un personaje llamado Felipe, este que está acá, que el tipo tiene una situación totalmente pesadillesca, alucinante, pero el tipo no está alucinando, las cosas están pasando de verdad. Entonces, cuando terminamos de trabajar, Marta Sánchez, recién entrada del taller de Colombia, oyó que yo hablaba de un discurso indirecto libre, o un discurso directo, indirecto, ¿qué es eso de los discursos? Entonces, bueno, ustedes ya lo saben, tenemos un programa que ahí les muestro la, la tarjetita, ya no, mira, está poniendo eh, en la caja de cambios del buen narrador, se, se llama haciendo, está explicado todo. Brevemente vamos a mostrar por medio de estos ejemplos qué significa cada cosa. Pero vamos primero, primero de todo, al discurso directo. Vamos a empezar por acá. Discurso directo es aquel que reproduce textualmente el pensamiento del personaje y quiero aclarar que este tema del discurso indirecto libre tiene mucho que ver con la tercera persona, no con la primera. Estamos un narrador que utiliza, eh, digamos, eh, la metáfora que es el narrador, utiliza el punto de vista para mostrar las cosas desde tal o cual personaje. ¿Cómo podemos poner los pensamientos de ese personaje? De tres maneras. La más sencilla de comprender es esta. Se dijo, ¿no? lo que dice acá, se dijo, no puede ser cierto, pero ¿qué otra cosa hay acá que no sea la misma y corpulente realidad? Esto, todo esto está sucediendo, es una verdad inobjetable. Bueno, a la larga este discurso, es un poco latoso, un poco aburrido. ¿Por qué? Porque si uno lo... Este es un pensamiento breve, ¿no? Pero si uno lo pone a, a pensar al personaje todo el tiempo, se empieza a confundir el cuento en tercera persona con un cuento en primera persona, por ejemplo. No puede ser cierto, pero otra cosa de acá se dijo, ¿no? Dos puntos, esto iría entre comillas, nosotros no las usamos las comillas, no las recomiendo, porque son elementos que distraen el ojo pero para que lo entiendan es como decir, como dijo el general San Martín, dos puntos, eh, serás lo que debas ser o si no, no serás nada. Esto bueno, es si el personaje piensa, no se dijo lo mismo que iba vale a decir, pensó. No puede ser cierto, pero qué otra cosa hay acá que no sea la misma y corpulenta realidad, esto, todo esto está sucediendo, es una verdad inobjetable. Bueno, y a mí me viene muy bien, entonces bueno, ahí es donde se nota la idea de la primera persona eh, confusa, ¿no? porque uno dice, bueno, es un discurso directo, acá podría estar diciendo, se dijo, Pedro es un buen alumno, supongamos, ¿eh? y ese Pedro es un buen alumno es una tercera persona. No confundir estilo directo con primera persona. Pero puede ser que a la larga de tanto usar este discurso directo, el, el lector piense, pero ¿esto es un cuento escrito en tercera persona o en primera? ¿Por qué no me lo contaron directamente en primera? O sea, el discurso directo, decimos, entonces es mal usarlo, Marce. No, no es que sea mal usarlo, hay que usarlo en su medida y armoniosamente, como decía un famoso general. Eh, en el contexto determina cuándo usarlo y cuándo no. Con el discurso indirecto pasa exactamente lo mismo, pero es un punto más complicado. Fíjense, Felipe se descubrió pegando alaridos. Es lo mismo, pero escrito en discurso indirecto. Se dijo que... ¿Ven? No podía ser cierto. El discurso indirecto es que cuando vos tenés un personaje y en lugar de mostrar lo que el tipo piensa, como recién se dijo dos puntos, no puede ser cierto, vos que sos el narrador le decís al lector, este señor te se llama Felipe y se dijo que no podía ser cierto. Por eso se llama indirecto, no va directo como el otro. Se dijo que no podía ser cierto, pero después se preguntó qué otra cosa había ahí, que no fuese la misma y corpulente realidad consideró que eso, todo eso estaba sucediendo y además decidió que era una verdad inobjetable. Bueno, hace un momento que ya no nos alcanzan más los verbos de pensar, ¿no? Se dijo ya equivale a pensó y después se preguntó lo mismo, ¿ves? se preguntó a sí mismo. No tengo más verbos para poder decir lo mismo, consideró, ¿eh? decidió que. Entonces acá uno llega a la conclusión de que el discurso indirecto y es más, más que aburrido, es imposible describir de todo un cuento así. Llega un momento que más va a aparecer una especie de resumen del cuento, no el cuento en sí. Pero la vividez está puesta ¿sí? en el discurso indirecto libre. ¿Qué es eso? ¿Por qué indirecto? ¿Sí? Indirecto, por un lado, porque no es directo, no es lo que está pensando el personaje directamente. Y libre porque se llama, y porque carece justamente... De estos verbos de pensamiento, llamémoslos así, si los verbos dicendi son los verbos de decir, por ejemplo, en los diálogos, ¿no? Hola, dijo fulano, hola, murmuró, gritó, todo verbo de decir, estos que son verbos de pensamiento se debe llamar verbos putandi, ¿no? Este, nada que ver con la situación en Ucrania y Rusia, pero verbos putandi, ¿por qué? Porque, bueno, puto, puta, puttawi, putatum... Es, es la, la, el, significa en latín pensar, en todo lo que tiene con, que ver con el pensamiento, aquella famosa frase de los alumnos de latín, ego puto y orto significa simplemente ego puto y orto ortomeo, yo pienso en mi jardín. ¿ven? Eh, así que esto debe ser horror putandi, ¿no? Esos de pensamiento ya no te alcanzan, ya no te alcanzan. Y cuando no los tenés, sos libre de ellos. Entonces, por un lado indirecto y por el otro lado libre. A ver, vamos a ver el ejemplo de ver en qué consiste eso. Fíjense, no van a encontrarse el estilo directo textual de lo que el tipo piensa y tampoco van a encontrarse, se preguntó, ¿qué? ¿Cómo se hace? Felipe se descubrió pegando alaridos. No podía ser cierto, pero ¿qué otra cosa había ahí que no fuese la misma y corpulenta realidad? Eso... Todo eso estaba sucediendo, era una verdad inobjetable. Esto es maravilloso porque no tenés ningún defecto de lo, las, las contras del discurso indirecto, aquello de que se te podía convertir en algo muy latoso, y el discurso indirecto, aquello que realmente ya decís, bueno, no me encanta más veros para contarle a la gente qué está pensando el personaje, lo tengo resuelto con esto formidablemente. Este recurso es una maravilla. Es, digamos, la herramienta fundamental que usa un narrador para poder contar las cosas desde el punto de vista del personaje sin tener que decirle a cada rato Felipe pensó que, etc. Por ejemplo, no podía ser cierto. Acá, como lo decíamos acá, se dijo que no podía ser cierto. ¿eh? Fíjense la agilidad narrativa que uno gana aprendiendo el discurso indirecto libre. Es maravilloso, corre como la sal. Y la conclusión a que llegamos con la puta gente, bueno, la puta gente, es, es, esto es un chiste privado, no, no, no lo voy a contar, pero le, les mando a esta maravillosa gente, les mando un abrazo muy, pero muy grande del grupo de las 10, ¿no? El jueves a las 10, con el discurso indirecto libre, no hay modo de aburrir al lector. Esto es lo, lo fascinante. Si estamos comparando... Eh, al sistema, este sistema con una caja de cambios, esto equivale, el discurso indirecto libre, equivale a poner en quinta velocidad y llegar a Mar del Plata sin ningún obstáculo, en la misma velocidad, en tres horas y media, cuatro, directamente, ningún, ningún problema. No tiene ninguna contra, eso es lo que les quiero decir. Al margen, sabia, la sabia distribución, armoniosa distribución del discurso indirecto libre de saber cuándo decir algo en estilo directo. Pensó, este tipo está loco, por ejemplo. Eso, o se dijo que ese tipo estaba loco. Depende, depende. Siempre el contexto. Pero lo que sí les digo es que escribiendo el discurso indirecto libre, el mundo interior del personaje se ve patente frente a los ojos del lector. Da la impresión de tener una especie de micrófono puesto en el cerebro del personaje sin lo aburrido del discurso directo. Alguien dijo, si le sirve esto, le puede ayudar mucho, alguien dijo que se trataba de una primera persona disfrazada de tercera. Miren qué maravilla, ¿no? Es interesante. Ahora bien, ¿qué pasó con esto? Ustedes después repasen esto con, viendo el programa de los... Está muy visto en el canal, el programa de los eh, discursos directos, la caja de cambio le Pero apareció Fernando Bravo, que dice, dice, ojo, muy buen novelista, tiene una novela en nuestra colección de biblioteca elegida, Balcones, que es excelente. ¿no? Dice, sin último, Marcelo nunca me va a entrar en la piedra que soporta mi cuello. Y yo le digo, mira, no es, no es tan difícil, pero hay una cuestión, bueno, acá Manuel Callejas, narrador de Honduras, puso un aplausito, bárbaro. Eh, y acá aparece Alejandro y ustedes conocen a Alejandro, miren, ya tenían preparado esto, el Subtaller Literario. Muchos de ustedes son miembros de la audiencia de mía y de la audiencia de Alejandro. Alejandro, de paso, les cuento que también da taller. Acá tienen el... el yo, síganlo, yo Twitter prácticamente no uso, pero también lo pueden buscar en YouTube. Apareció Alejandro, que es miembro de nuestra comunidad, y bueno, me dice, a mí me cuesta uno y la mitad del otro, ¿no? o sea, me cuesta mucho explicar el discurso indirecto. Hice un video que fue el peor de mi fracaso, la gente me dice que lo vio, pero igual viene al taller y no lo entienden. Si tenés uno en que específicamente el tema, después pasame a link Marcelo, así los dedico. Bueno, acá Marina Di Marco dice excelente, es totalmente cierto. Yo le contesto a Alejandro, mira, es una pavada. A mí también me costaba enseñarlo, hasta que me di cuenta de una cosa que tuve delante de mis ojos durante toda mi carrera, y es esta. Agarré el ejemplo del discurso indirecto, se acuerdan, no? que el que estaba lleno de pensó, se dijo que, etcétera. Y simplemente quitarle todos los verbos de pensar. Y listo. verificarle y vas a ver qué tontería tan funcional y pedagógica. Vamos a probarlo. Eliminen eh, con la imaginación, voy a leerlo yo, pero ustedes acá han marcado los verbos eh, de pensamiento y después los eliminan. Felipe se descubrió pegando alaridos. No podía ser cierto, pero ¿qué otra cosa había ahí que no fuese la misma y corpulenta realidad? Eso, todo eso estaba sucediendo y era una verdad inobjetable. ¿Qué tal? ¿Eh? Maru y Marco, mi hija, que también da taller como Florencia y Nomi, eh, dice, no me podía creer, ve la carita de asombro, porque nunca lo hablamos de esto. Yo le puse mi gran secreto revelado. Lo que pasa es que hace relativamente poco que descubrí esta situación. Maru dice, tremendo, ¿no querés ser mi papá? <risa> este... Laura Echeverri, que es alumna de ella, pone unos cuantos aplausos, gracias. Flor, mi otra hija dice: excelente ejemplo, muy acertada conclusión. Él consideró, o él además decidió pueden cansar un poco, digo, un poco son los más hinchapelotas que uno puede leer. Uno puede leer. Aparte, eh, te quedas sin verbo, ¿no? lo que decíamos recién. Bueno, me estoy despidiendo ahí, brillante, dice Flor. Bueno, se ríe en un cacho, que sé yo, Alejandro Barábales. Acá está el programa que les digo, ven, acá Flor Di Marco, mi hija, porque el taller de configuración es una familia, y eh, no, no solo porque sea mi, mi hija biológica, hay una cantidad de enorme de talleristas, gracias a Dios somos más de 100 en, en todos los talleres que tenemos, y funcionamos como una comunidad. Acá le está pasando, a eh, Flor Di Marco, Alejandro Barábal le está pasando el eh, programa del que les decía la caja de cambio. Alejandro, en la explicación me puso... Es brillante, qué sé yo, bueno, bárbaro. La verdad que. Ese es Manuel Ayes Callejo también capo, me pone, Alejandro, bueno, re contento todo el mundo. Así que en conclusiones, excelente. Buah. La cuestión es entonces, muchachos, es muy sencilla. Para ustedes, como coordinadores de taller, expliquen esto, expliquen el discurso directo libre y después muéstrenle cómo eliminando los, los verbos de que tienen que ver con el pensamiento, con el suponer, el considerar, el evaluar, el, el, el sopesar y qué sé es yo, eliminenlos y se quedan con un discurso indirecto libre. Así de sencillo. Les sirve a ustedes como coordinadores de taller y también a los escritores de formación, ¿cómo hago para pasar esto a estilo indirecto libre? Tacho, tacho, tacho y listo. Decía Anton Yejo, saber escribir es saber tachar. Muchachos, si les gustó, like, compartir, suscribirse. Muchas gracias por todo, soy Marcelo y Marco y de paso los invito a participar en nuestros talleres. Búsquenos en este WhatsApp.